Abasto, la quiebro, lo parto, la saco del frasco, la quemo con el pasto, la meto, lo atasco, lo busco, le rasco, lo obtengo, lo gasto, lo mato, renazco. Negadud, hay que ahí hay super rato, volando por lo alto, por encima del asfalto. Se gira el grinder como gira el acetato, se rima como no se rima y hace un rato, ey. Sigue el pacto, ey. sigo intacto, ey. quema el guato ey. muerte al paco, ey. no hay aviso, ey. yo te ataco, te lo quito, yo te atraco. Con permiso vuelve al rato que alto yaco lo maltrato temporal de cazar patos que comience el campeonato la luz se apaga cuando se acabe la veladora la luz se apaga cuando se acabe la veladora la luz se cuando se acabe la veladora que no se acabe la noche ni el ritmo ni la droga la luz se apaga cuando se acabe cuando se acabe la veladora. Viene de la calle, viene de la esquina Se está propagando como anfetamina De color dorado, de sangre latina Un descontrolado, un santo de la tinta Que suene el vinilo, que suene la cinta Que hasta en el estilo Se nota lo ninja Que suelte ese lingo, que es el que lo chinga Que a mí me la pelan, me chupan la pinga Que se distinga como lo zumban Quien da los premios, quien da las tundas Siente el estéreo como para el cementerio, hasta la tumba Que no se niegue, que no te quepa duda Que la sustancia que manejo es la más dura Que va sin corte, que, que viene pura Que no hay cocinero, que llega a la altura Que la luz se apaga cuando se acabe la... Ni el ritmo ni la droga La luz se apaga cuando se acabe la